Bien, ¿qué tal gente En este video les quiero enseñar eh, Hacer una conexión Lo que sería el tablero Secundario De una casa En este caso tendríamos Una térmica termomagnética eh, O sea, lo que va a ser conexionado va a ser eh, de trifásica A monofásica Y después tenemos Un dijub y después tenemos una termomagnética bipolar y dos unipolares. Asimismo tenemos los contactores. Y bueno, procedemos a realizar lo que sería el tema de, de las conexiones. Lo que haremos es alimentar. Siempre se alimenta, en este caso, tenemos este cable, el cable que vamos a usar va a ser de 2,5. Y bueno, el tema de la conexión va a ser las tres fases, neutro, salida, tres fases, neutro y en la entrada del disyuntor las tres fases neutro y salida ¿Entendés? así que bueno yo tengo un poco de cable acá vamos a ir haciendo las conexiones usaré el celeste en este caso como negativo y como no tengo mucho cable marrón usaré rojo como positivo bien como dije anteriormente el tema la conexión acá arriba todavía no lo voy a hacer porque en este caso yo en casa tengo corriente de 220 volts esta parte es demostrativa a que voy que acá lo que voy a hacer es conectar todos los cables o sea, las tres fases con el neutro pero de este lo que voy a usar va a ser de acá para acá Voy a hacer las conexiones y lo voy explicando para que nos vayamos entendiendo. Bien. Tenemos un cable por este lado. sería una fase de acá iremos a la entrada a ver vamos a hacer de este lado así si en una ocasión tenemos algún tablero bueno queda más presentable Entonces esto arriba, hacemos un cachito, medimos aproximadamente hasta donde iría el cable, lo que tenemos que hacer es llegar hasta acá aproximadamente, así que cortamos por ahí doblar nuevamente la punta para que quede más presentable También haremos este movimiento. Medimos aproximadamente dónde vamos a cortar. Va a ser acá aproximadamente. Cortamos. nuevamente doblamos las puntas y acá lo mismo volamos esta punta Envainamos otro extremo de cable. conectamos la tercera entrada bien ya tenemos el tema de las conexiones hechas así que ahora lo que haremos es conectar el negativo El mismo procedimiento esto es como para que quede un poco más lindo nada más, más presentable nuestras conexiones ahí por acá aproximadamente ahí doblamos llevamos hasta el extremo del negativo donde iría con el negativo cortamos y sí. El dobles. bien acá ya tenemos conectado lo que sería la parte trifásica como dije más adelante voy a estar conectando la otra fase que en este caso van a ser nada más que dos y el neutro bien ahora pasamos la parte de salida a lo que sería una mano fásica tenemos nuevamente el positivo por acá Tenemos todos el mismo procedimiento hasta llegar a la terma tripolar, Vamos para arriba, vamos para arriba y medimos aproximadamente por acá. Bajamos. y ahora lo que haremos es conectar negativo y vamos hasta el otro extremo donde iría la conexión acá ya tendríamos una fase que sería esto que si tenemos que dividir los sectores en la casa esto sería por ejemplo eh, todo cocina no es cierto tenemos todo lo que es la parte de cocina eh, que serían todos los estamos corriendo por ejemplo tenemos la salida y después tenemos la térmicas unipolares y lo que voy a hacer en este caso es voy a otro circuito para hacer andar un contactor este ya sería otro circuito otro circuito y con este nos vamos hasta la primera la primera termomagnética por acá Le damos el doble. sería el negativo vamos más allá tenemos el negativo Que podríamos hacer es conectarlo dire directo desde la salida del disientor Y de acá pegaríamos toda la vuelta. damos toda la vuelta hasta llegar a la otra unipolar. y tendremos de esta manera, ahora lo que haremos es conectar este contacto Que tenemos el negativo y vamos a doblarla Y nos iremos extremos de la bobina de nuestro contactor, en este caso tenemos a uno y a dos. Pero el tema de la conexión es indiferente entre positivo, o sea, entre A1 y A2 puede entrar negativo y puede entrar positivo o puede entrar positivo y puede entrar negativo, no importa. La bobina no tiene polaridad en este caso. Aflojamos el tornillo. conectamos y acá hacemos otra vez la misma secuencia pero para el positivo y acá tendríamos conectado nuestro esquema lo que sería en una casa por ejemplo como le dije hoy ingresa trifásica sale la trifásica de otra vuelta y así mismo ingresa en el disyuntor trifásico sale acá hay distribución de la casa tenemos un sector, acá tendríamos otro sector. Usé estas dos llaves, esta es térmica, perdón, porque no influye. Si conecto una, una bipolar con una, o una unipolar en este caso, yo al levantar esta, la corriente voy a llegar hasta acá, nada más, pero al accionar el positivo se cierra el circuito. Esto es más a forma de, de explicar lo que es el tema de conexión nada más, pero bueno gente, espero que les sirva y que les ayuden en algo y si es así les agradecería que le den me gusta y se puedan suscribir. Bueno gente, hasta el próximo video, muchas gracias.